Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Segundo enfoque, 4.4. Pasiones humanas y su influencia en el proceso evolutivo. Considerando la trascendencia que los efectos de las pasiones tienen sobre la personalidad y el progreso del ser espiritual, haremos un pequeño análisis sobre las pasiones humanas, más bien en su proceso psicológico, sin entrar en cada una de las diversas clases, que nos apartaría del objeto de esta obra. Toda pasión es extremista en su exteriorización. Y aquí está el aspecto negativo de la pasión, aun cuando ésta sea nacida de un ideal sano, pues, el gran mal de toda pasión, está en la intransigencia que el apasionado sostiene, por considerar, sinceramente en muchos de los casos y convencionalmente en otros, que él es el único que tiene la razón no está en la verdad. Y esta convicción no le permite reconsideraciones acerca de su actitud, de su posición, ni escucha otras razones. La facultad analítica de su mente no funciona por falta de interés en ello y porque su estado emotivo perturba esa facultad de raciocinio y paraliza la voluntad, quedando el individuo a merced de la pasión, como la veleta al viento. Nota de pie, 1. Psicológicamente analizada, la pasión es la fuerza psíquica no dirigida, descontrolada, produciendo un enceguecimiento de la facultad pensante y adormecimiento de la facultad volitiva, producidos por proyecciones magnéticas emanadas de la facultad emocional del alma, que invaden la mente. Esta, al pensar en el objeto motivo de la pasión, excita la facultad emocional, con lo que, a su vez, envía nuevamente vibraciones magnéticas, negativas, que hacen impacto en las facultades mentales. Produciendo una especie de remolino vibratorio perturbador y sin control, fin nota de pie, y perturbadas esas facultades, el afectado es dominado por la turbulencia vibratoria que incide, con mayor o menor intensidad, sobre sus facultades psíquicas, sensorial y emocional, y esta última, a su vez, sobre la mente, produciendo ese estado de apasionamiento que conduce a la intransigencia, creando antagonismos y separaciones en la vida de relación y del hogar y cuando las pasiones son colectivas, consecuencia generalmente del fanatismo ideológico o religioso, crea antagonismos colectivos, conduciendo a las luchas fratricidas y persecuciones sangrientas abominables. Las pasiones nacidas del celo ideológico, cuando el individuo es víctima del fanatismo, le arrastran a estados emocionales violentos, produciendo un desequilibrio mental emocional que le lleva a la intransigencia y hasta la violencia de consecuencias múltiples en las relaciones humanas, y de estos estados pasionales, no se han salvado ni las organizaciones religiosas que, según lo demuestra la historia de la humanidad, han llegado al más alto grado de intolerancia y a los excesos y crímenes más abominables. El gran mal de los estados pasionales, está en el desequilibrio mental producido por la excitación emocional, consecuencia de la falta de control por parte del afectado, sobre sus reacciones. Debido a la falta de vigilancia. Y esta falta de vigilancia sobre sus reacciones, mantiene al afectado en un desconocimiento de su condición apasionante, no percibiendo el comienzo de la turbulencia vibratoria emocional. Y aquí entra en función la ley de atracción, esa ley cósmica que hace que cada cosa atraiga a su semejante, convirtiendo la mente del apasionado en un centro receptivo de fuerzas extrañas, ondas pensamiento errabundas, de la misma naturaleza pasional intensificando la pasión. A más de esto, el afectado atrae hacia sí, por afinidad, seres del plano invisible, con las mismas pasiones, que incidirán sobre su mente, empujándole a la ejecución de actos de los cuales habrá de arrepentirse. Una vez pasado el efecto perturbador de la pasión, para no caer en el estado perturbador de cualquier pasión, necesario es, evitar caer en el fanatismo, que lleva a la intransigencia, respetar las ideas y opiniones de los demás, ya que los demás tienen el mismo derecho que uno, vigilar constantemente los sentimientos y pensamientos, ya que ellos motivan nuestros actos, a fin de evitar la explosión emocional perturbadora. No obstante, no debemos confundir la pasión con el entusiasmo, ya que este, cuando está bien orientado, es una fuerza psicodinámica positiva y realizadora. Nadie podrá triunfar en cosa alguna, si carece de entusiasmo, pues, este despierta el deseo, el cual es imprescindible para poner la voluntad en acción. ¿En qué modo influyen las pasiones en el proceso evolutivo? ¿En qué obstruyen el mismo, retardando el avance espiritual, mientras no sean superados esos aspectos negativos? Si dominado por una pasión, los celos, amorosos o ideológicos, por ejemplo, yo cometiere la bajeza de una mala acción, colocaría un obstáculo en mi camino de ascensión el cual me impediría avanzar hasta tanto no fuere dicho obstáculo retirado o superado, y de continuar en ese estado pasional, por falta de análisis de mí mismo, seguiría cometiendo errores, y por ende colocando más obstáculos, que serían otros tantos impedimentos de avance. Dicho de otro modo, las consecuencias creadas por esas malas acciones, recaerían sobre mí, e impedirían el avance en mi camino evolutivo, hasta tanto yo no sufriere las consecuencias dolorosas, por mí libremente creadas. Nota de pie, 2. Necesario es aclarar, que no es igual en todos los casos. La responsabilidad de toda acción, está en relación directa a la capacidad de conciencia del ejecutante. El individuo bruto, elemental, cuya capacidad intelectiva y de conciencia está en sus primordios todavía, y por ello actúa por impulsos más bien instintivos, es bien menos responsable ante la ley, y por ello... La ley de consecuencias es más suave que en aquel más inteligente que actúa a sabiendas de las consecuencias de su mala acción, y contrariando su conciencia que le advierte el error, pero que, dejándose dominar por la pasión, desoye esa advertencia, ese llamado del ego que le hace sentir con mayor o menor intensidad una sensación que le indica, detente, no sigas, fin nota de pie, solamente después de haber pagado por mis errores, cometidos en momentos de obcecación pasional, Podría proseguir adelante en el proceso evolutivo, aun cuando esto se dice muy pronto, ello puede significar un periodo largo, de hasta siglos de expiación en los casos graves. Por todo lo expuesto, puede apreciarse fácilmente la influencia negativa de las pasiones, cuales ellas sean, en el proceso evolutivo del espíritu, así como también en la armonía de las relaciones sociales y del hogar, y su influencia en la salud.